Maridalia Lora, hermana del profesor universitario y dirigente de Alianza País Elvido Lora, manifestó ante los medios que la condición de salud de su pariente es estable. Bueno, Elvido se encuentra gracias a Dios estable, sufrió algunas fracturas, dentro de ellas cuatro de cráneo, eh, gracias a Dios, verdad, eh, nada peligroso en su cabeza, eh, sí tiene que someterse a alguna cirugía maxilofacial porque fueron en el rostro,